Salir a pasearme por las calles, respirarme en las ciudades que dejaste tú y sumergida por aquí, y me apareces por las noches, pero no puedes. Con ganas de partir A pasearme por las calles Por la vida, por los bares Y de nuevo tú Te apareces por aquí